En este vídeo vamos a ver los conceptos básicos de combinación de correspondencia. ¿Cuándo se utiliza esto? Pues cuando nosotros tenemos un documento como este que queremos enviar a muchas personas donde el texto es el mismo pero hay algunos elementos que cambian. En este caso cambia el nombre del empleado, el DNI, la dirección o el departamento, pero el mensaje es el mismo para todos y queremos generar muchas cartas utilizando el mismo modelo. ¿Para ello qué utilizamos? Vamos a utilizar una combinación con Excel, en, es decir, queremos un documento Excel donde la primera fila tiene que ser el nombre del campo con el que queremos que luego se combine, o un campo de posible combinación, y aquí tenemos campos como el nombre del empleado, el DNI, la dirección, el departamento, contraseña o fecha, que más adelante veremos para qué se utilizará. Si volvemos a Word, en el menú Correspondencia, en Seleccionar Destinatarios, diremos Usar una lista existente. Vamos a buscar nuestro fichero Excel dentro del disco duro. En mi caso empleado vídeo 2.0. Y al abrirlo, vinculamos la primera hoja, que es la hoja del libro Excel donde están los distintos elementos. Y para ver que todo está bien, veremos que en insertar campo combinado aparece una lista de valores que son los que hayamos colocado en la primera fila de Excel. Por eso decía que la primera fila era muy importante. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál va a ser? Pues seleccionar donde queramos insertar algún campo combinado y marcarlo de la lista. Por ejemplo con DNI selecciono en la lista de DNI, en dirección y de esta forma tan sencilla vamos indicando qué partes de mi documento deben asociarse con cada campo combinado. Y para ver cómo funciona tan fácil como dar el botón de vista previa y con las flechitas podemos ir cambiando los distintos registros, es decir, las distintas filas del Excel. Luego que Ya se nos ha generado un borrador con seis eh, documentos porque tenemos seis entradas en el Excel. Hay cuatro etiquetas especiales que podemos utilizar en dbv combinar correspondencia por ahora. Una es dbv nombre que va a indicar el nombre del archivo donde se va a guardar este documento y nos va a permitir tener nombres personalizados para cada elemento. Y podemos elegir también una columna de la, del Excel que podemos, por ejemplo, reutilizar la del nombre. Otro sería el correo para poder mandar a un correo electrónico, pues tendremos que indicarlo de esta manera. El siguiente sería la contraseña, si queremos proteger los documentos con contraseña. Todos estos elementos son opcionales y no se van a utilizar. Y el último, si quisiéramos retrasar el envío de forma personalizada, pues sería DBV fechas. que parece fecha, pero tenéis que utilizar fechas con S. Y esos serían los cuatro etiquetas especiales. Solo pondremos en nuestro documento las que queramos que se generen. Vemos que si damos a Vista Previa, directamente coge los elementos que haya en la hoja. En el caso tenemos el sexto para el quinto elemento y vemos que van cambiando en función de lo que tengamos seleccionado. Más adelante veremos cómo se utilizan todo ello. Ahora solamente estamos preocupándonos en generar el documento base. En Finalizar y Combinar pulsaremos Editar Documentos Individuales y combinaremos todos los registros. Y esto nos genera en un solo documento todos los documentos que queremos enviar. Por ejemplo, si tenemos seis registros, pues nos va a generar seis documentos. Y en el caso este, como son de una página, pues serán simplemente seis páginas. Entre documentos y documentos se genera una sección, que también es importante. Usando Control g o archivo guardar como, podemos guardar nuestro documento generado con todos los eh, registros para poder trabajar posteriormente con él. Este documento generado será el documento con el que trabajaremos todo el tiempo en DBV Combinar Correspondencia. Y como decía al principio, muy importante, solamente generaremos los campos especiales que vayamos a utilizar. De nombre, correo, contraseña o fechas. Espero que os esté resultando interesante y nos vemos en el próximo vídeo del curso. Acordaros de suscribiros, darle a la campanita y compartir. Muchas gracias y hasta pronto.